Bueno, claro, aquí va a valer un display que lo compramos en Z -Mart. ¿A cuánto? A, 35 lucas No abrir, vender como display. Este display lo compramos en t 3, así que después vamos a hacer una, una pequeña competencia a ver quién saca las mejores cartas de display <risa> Obviamente no va a ganar yo. <risa> <risa> con poca fe, wey ¿Ya? Si no quieres ganar ni una, se por ¿Por qué? ¿Porque ya he visto más No, porque ¿no? no cuentan eso, porque ah, cuentan lo que eso están no, aquí, eso depende ya de Viene de la de carta dónde mirar, ¿De dónde me el 5 de estudio? Mira la carta promocional Conjuro al Vigor. Y si controlas 3 o menos oros para escalar objetivo en fuego. Si controlas 4 o más oros, mira las 3 cartas de tu Mosa Castillo. Pon dos en tu mano y el resto en la parte inferior de tu mazo Castillo. Dejemos esa carta como premio consolación para Guantes que saque Bueno, ya. Bueno, premio consolación. Y aquí lo Ah, mira, estoy, pero máquina. ¿Cómo te dicen así, El máquina. No. Es petrolero, no sé. Ya. ¿Pero? Hoy día había en el slamar un carro que se va a decir a Gabriel, weón. Bueno. ¿En serio? Sí. Pero era ñoño. Sí, era Gabriel. No, pero no era zorrón. No, no era zorrón. Zorro. Ya, aquí estás Display. Ñoño. No era ñoño, un de de mito No, es. Para los prácticos está gustando. El <risa> máquina falló, weón. No, Por eso, estoy empezando con una tira, weón. Ya, mira, ahí está. Y aquí, mira. <susurra> ¡Cuánta tecnología! ¡Qué bonito, qué bonito! Ya, vamos a hacer sobre. Una nervada de. Ahí está el número. Okay, este centimes. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 3 6 9 y 12, no me vienen, <ríe> no son listos. Son tantos como los que hermano. Sí, 3. <ríe> así, ah, hay 12. Yeah. ¿Son hay ya, Son 24. ahora hay, sí. que hay que. Se me la bandida, no, no. Eh, En 8. 8 para cada uno, Pero así que lo, lo, lo, lo, lo, lo volver. Volver a eso. vamos a revolver. Vamos eh, a revolver. Como son 12 y vienen 12 de Lobito y 12 de Nosferatu, tenemos que cada uno sacar 4 de Lobito y 4 de Nosferatu. Me da lo mismo ¿les parece? Me da lo mismo bueno, Ya claro, me da otra vez por la calidad del video Porque ahora está grabando el martín y martín Uy, tiene una huella, cámara no. no, que martín tiene una cámara no, mala, la, mala No, pues, si la es pues, No, bueno, es el mala No, el ocho entre los ocho y Ahí están los ocho de este board One, los 8 míos y los 8 del ocho de los otro weón. De ¿sí? El lectorino que va a salir puro sombra y ultra real. Ese voy a partir por mi 8 sobre. Aquí viene un puro oro. Ahí viene, no weón, te voy a he puesto que sale, <risa> que sale puro oro. No, probablemente se gane esta carta aquí de consuelo. Bueno, hay, que, hay que cambiarle wey, todas wey, las wey, cartas no. que quieras, weón. La que juego. <risa> ya, vamos, primer sobre. Está acá primero. Ahhhhh. Los nervios, los nervios, weón. <risa> Se me ha ido el penal Da como los colombianos sí, el penal ah ah ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya! Esto Buyan Losen El Dadu Aquí está otro Doctor Strange en... Doctor Strange El Pavés El Ambrosio Y... Gran Gárgola Oscuridad Mientras este aliado está en juego y sea de tu turno, los ha salado la raza bestia Y controles ganando o a sea, la fuerza, mira Mientras este aliado está en juego y no hacer turno, los demás aliados de coste 2 o menos, y con todas, pierden su validad. Y... Y... Primero lo repetió. Y lo repetí. Sí, ah, encima empezamos a reír. Iván Sarevich. Van el trozo. El trozo del oro de Martín. La cárgola vigilante. Que no lo mismo que la cárgola gigante. Contra la, la, la, la, la, la Y por último, el malfaz. Mal Un Para los primer no sobre el aliado. primer sobre el aliado. primer sobre no tan bueno. Tanto el display sí. Segundo sobre Ya, usted no me va a dar por, por último, por último. Ah. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La la madre, ¿no? Kid, el casaco chamán Orokel Suelo Consagrado In Sepultura, Furtino El Losen El Furiel Mayor Que es un caballero Y... Uh, oh, Los uh! uh, pechos, hermano, los pechos Sucubo Oscuridad, moneda, cartas, luz. Cuando has aliado entre un juego o sea declarado perdedor, si todos los aliados contra son de raza Oni y O Sombra, destierras 3 cartas que tienen un cementerio. Para destruir el cementerio al oponente. ¿10? Yes, sombra. Sombra. 2-4. ¿No es malo? ¡Y! ¡Y! ¡Y! Ah, ah, no se me lo tenía! No se me lo tenía, exactamente. No lo tenia, está, de no de la la la tengo Era... ya. ¡Váltimo 24! Ah, Pero mira, muerdo, ¿no? ¡La más bonita! Sarutobi Sasuke! ¡Sasuke! ¡Naruto! <ríe> el Wang Liang Oni, Y por último El Bar Colac El Waka Waka, lo entendido ¿Dónde está...? ¿La, ¿La otra parte? Ah, está acá Pensé que esa era la colección de oro ya. ya hermano Continuamos, nos quedan seis sobre ah, ahí se Este viene malo entonces no, sobrecito, Sore, por favor. Héctor, no, no. Mira la La que me Jan Jodsen. Enricus. No, Institor. Yana Uekata, Bebedor de almas. La Soria, El Stries y... El Samadipa, Héctor. Kirigakure Saizo Luz, una vez por turno puedes quitar cualquier cantidad de contadores de honor de un aliado de controles Luego o dos cartas por ninja. cada contador, contador quitado de esta manera un samurai ninja. Ninja. Y... ¡Uh, Mega Real! ¡Uh, no! Uh, me decía Oro Errante, solo puedes usar este oro para pagar el coste de armas o totems <risa> <risa> ¡Uh, uh! Cuando uses este oro para pagar el coste de un arma o totems, genera un oro adicional para pagar esa carta pero qué pedazo de carta me ha salido para mí, mazo Y un calza Calza Caftar y un este Por si acaso mi contador es una Mega Real Entre sobre Me quedan cinco Me quedan cinco Vamos a empezar a la legendaria cabrón Y en todas estas cosas empieza con una legendaria o. No, no, no es.. Obligación que están por lo menos dos ultra reales. ¿Y ¿Cuánto llevamos? Cero. Ah, pues, ¿Entonces esa no cuenta como para el contador? Que no, no es? pues sí, pues sí, está medio raro. Esta no, es este, un poquito más rara, son como 4 o 5. Ah, ya. Yeah. Pero ultra reales son por lo menos dos mm. A claro. menos no es que tengamos mala cuenta, ¿sabes? Joseph, arregla. Yusef, Quiero el cul de hielo, acá ya tendré. Le hemos visto todos, Martín. El Clept, el Camino de Tormentas y. Ejército de bestias Cuatro talismán, solo puedes jugar el talismán si todos los aliados controles son de raza bestia, dragón y o guerrero. Puedes quitar cuatro contadores de alimento de los aliados controles en vez de pagar el coste de este talismán. Busca en tu mesa castillo, un aliado de raza bestia o de raza dragón. Y juégalo reduciendo su coste en dos. No es malo. No es malo. Y. No lo que nos está repetido. No lo que nos está repetido. Sarcófago de muertos. Mar... ¿De, de martos. No, de muertos. Está bien. ¿no? no están nada muertos, son muertos asesino rojo el nognashi nognashi y la ordalía del agua la única razón es porque me trataría alguien es porque podemos subir la huea nomás ponemos al traductor de google en el fondo ya ah. tiene bueno, ah, este viene ahí. bueno, no, no, no no por favor no así, no así que no, no, no así, no, así no, que la de romper, bueno, igual voy a hacer Yana, Wekata La telaraña ¿Mm -hmm. El, el, el Dodu El halcón de hielo el, el mismo... El mismo sobre, <risa> <risa> el mismo sobre que <risa> voy a... El tipo <risa> El... Sí, pues. muy nuevo, el lobo, muy gris oh. Y el Amavic, un Oni 2-3 oscuridad espectral una vez por turno si todos los aliados controlan una raza oni o sombra puedes jugar un talismán objetivo de coste uno o más del cementerio pagando su coste luego este también o sea que voy a jugar un, un talismán del cementerio pagando el coste y por este raid y nada, nada no, tengo? no, <risa> no, tengo no se lo tengo si lo, de... se lo tengo ah, se lo tengo, si lo tengo. Sí. el Malfight, el potuturun y el carruaje infernal ¡Nos quedan! Tres ¿Tres? Sí, tres, tres sobres 3. Por favor, la ultra real aquí Y me voy para casa con tres ¿Estás en tu casa o no? <ríe> Me voy para casa con <ríe> <ríe> Me voy para casa, <ríe> casa si no me, me voy a comprar otro display <ríe> <ríe> Ya, Erelin Noctur Labio Ambrosio Giga Pechin, Chaman Oroken Pavés. Mare Un ferry 2-2 Dice, oscuridad inesterrable Puedes jugar este aliado en guerra de Arismanes. En tu fase vigilia una vez por turno si todos los aliados que controlas son de raza eterno Y o ferry puede desterrar un aliado de controles Luego juegas aliado sin pagar su coste Sin pagar su coste y el aliado que tiene toda la fuerza hasta la fase final O sea que podéis jugar el aliado y además otro aliado Igual por la habilidad más que con la... Sí. Okay. Ya Y... y, y, y, y... No, ah, también la tengo. Sí. Ah, perfecto. Aquí quiero que rico. Orda el agua y Rage. Rage shifter Shafter. shifter Shafter. Shafter. Shafter. ¿Cómo se.? Ay, ya, ¿Cómo se...? Sí. Dos sobres dos Dos sobres dos sobres Dos una buena mega Dos cabrón. Me cagaron. Aquí no, aquí viene, la... aquí viene la legendaria, bueno, aquí viene la legendaria. Ya. compás ascendente. As, ascendentes. La polilla. El hamatza. Otro Doctor Strange. No? Otro Doctor Strange. Talato. Vampiros de la seda. El Bodetucho. y un arconte de fuego. Mm. Dice. Sí, Luz ]ito. Ilusión. Una vez por turno, cuando un aliado de raza o fairy entra en juego bajo tu control, desde un cementerio roba una carta Al comienzo de tu fase final, si uno o más aliados de raza eterno y o fairy entrar en juego bajo tu control Desde tu cementerio, puedes buscar una carta luz de coste 2 o menos en tu mazo castillo y ponerla en tu mano ¡Oh! No, es mega real Vampiro en la botella Única, solo puedes jugar a telemán en tu fase de vigilia Purifica todas las cartas del cementerio del poder objetivo. Oh. Luego baraja tu mano en tu mazo castillo y roba dos cartas. No oh. hasta rota, weón. ¿Qué la única carta en mano, weón. Tenís 80 cartas en tu cementerio y revolví todo tu puto cementerio. Teníamos y, y roí dos cartas, weón. Revolví el cementerio en el mazo. Sí. Hay que purificar, puede ser dos cosas: puede desterrarse una carta. Purificar es desterrar dejar del cementerio o barajar del cementerio. Y cuando dice purificar todo el cementerio. O sea, todo lo que te bajaron Y dice el jugador objetivo, ni siquiera el, jugador, el oponente, el jugador objetivo O sea, que tú puedes ser tu objetivo En la carta, entonces tú puedes bajar todo el mazo que y esté a punto morir Y pide dos, y pide dos No es que única, pero bueno ah, Pero bueno hueón, va a querer ir Barça <risa> we, eso fue como toda otra vida completa Bier Starts Un Barbaro uno, uno? 1-1, Torcer Alma Y Magritte Marguerite Chopin es la que sale aquí, mira. Eso, Qué rico, rico, rico. Ahí está, ahí está, mira. Pero, Por los pechos. ¿no? Ya, esos carros con los pechos, Han salido estos pechos. Puro freudiano aquí, puro freudiano. Ya. Último sobre la autorreal Yo soy más de Si no. Hay que. puede ser de que o toquen uno a ti y en a ti. O todos todo aquí. Son todos acá, exactamente. Como tres acá. Dale. Ya, vamos. Oye, si a los dos nos va como una mierda, ¿y qué hacemos con la gacha? Pelea a muerte. Pelea a muerte. Se la robamos a Un duelo, un duelo. <ríe> Matamos a Raúl. Un duelo a muerte, ah, el de, ángel, de, ángel, de ángel. Eso se verá cuando ocurre. Yeah. Bebedor de almas. Stries. Clit el casaco. Ya no salí, no estoy de ahí para pues salir. No, ya no salí de el legendario. Furiel Mayor y grito a la Dice: Cuando puede, Talisman destierralo. Busca una carta de oscuridad en tu masa En tu masa Castillo, vuela en tu mano. Buscador de carta de oscuridad y ya. Bonito. No me salió la ultra así que está entre ustedes. Llega, se las voy a cambiar porque si sale una genesis. Jenicito... Bueno, entonces, ¿qué salió? Salió. Guay, Chayita. Variedad, ¿eh? Chayita. Salió un talismán Aliado, aliado, aliado talismán vale vale vale León, vale vale dos talismanes y y un reales Un un mega real y y un talismán mega real real fueron los sobres míos míos vamos vamos hacer un un para para los sobres de... De vale vale Ya, ya ¡Buena cabros! vale vale vale vale vale vale Martín Dale, Martín cuando jajajajaja <risa> eh, bueno cabros aquí estamos, vamos a abrir miedo, mis 8 soles una mierda, baguan eh ya vimos al cabrón abriendo la envidia la, viendo la, viendo la envidia todas estas estas las 3 y vamos a ver qué tan malos estamos si tienes que estar en 5 y real en el, el displejo que ha sucedido ya están en todo que hemos muestran el combo ya, yeah. <risa> aqui sale la casa de no sé cuanto de <risa> Scriaza, muy fea la weá. Mira esta weá, que me chupa. Pasamos chupo. de mira esta weá. <ríe> lugar lugar Es que no sé decir los nombres. Por... No lo ni gay, por eh, so La polilla. la polilla eh, Ahí este... está la brillante. Oráculo Romani, Romani. Romani. Dice, solo puedes jugar este talismán si todos los aliados que controlas son de raza eterno y ofaeli. Of Juega hasta dos aliados objetivos con ilusión de tu cementerio sin pagar su costo. Luego tu mente bota tantas cartas como fuerza tenga en historia Pero entra Pepe, entra con habilidad en señor? Dice con ilusión nomás. Ah, ya, tenía entrar con habilidad. Ya. Yeah. Y... y, y, y. Mira, weón. Errante, luz, furia. Esta es ultra real, pues weón. Este aliado puede portar cualquiera, cualquier cantidad, cualquier cantidad de armas. Claro, bien, en tu fase vigile, una vez por turno, si todo yo, Ni siquiera Pero termina la weón Si todos los aliados que controlas son luz. Graza Caballero y dos Sacerdote. puede buscar en tu Castillo un arma de coste 2 o menos y jugarla sin pagar su coste. Cuando este aliado se ha declarado atacante, puedes destruir hasta tantos aliados subjetivos como armas por este aliado Y negra conjuro. No, negar conjuro. Y los pechos. Ah, hay factores nomás. Mitch Tuli de Sasuke. ¿Cuánto más de cuánto tener de que la Ultra Rack que estoy buscando, bueno, está con Martín? Ahí tenemos. Dos del corte. Todavía estoy okay. participando por la carta para promocional, El Martín ya no parece. No, vamos a que ver No, Martín ya no ya. ¿Por qué no? no? Si se me interesa le el real jugar. El roll ya no le salió, pues. Entonces ah. ya no está ahí. Ya, esta es la misma igual que no había salido Yo. antes. Strayu, ya no, no así. Eh, Vaquita, no va a capa. En no. un samurai Enricus institutor, institutor, algo así, es un sacerdote, Soria, <risa> Gasi, punto con no con no con grasa, chamán, Oroken y y y, Brichami, Shinigami, Shinigami, lo leo, oscuridad espectral. Cuando en tu fase vigila una vez por turno si todos los aliados que controlas son de raza Oni o Sombra puede desterrar cualquier cantidad de talismanes de tu cementerio para destruir un aliado objetivo de coste igual o menor a la cantidad de desterrados de esta manera Iii, un orillito Sagrario Sagrario Wangyang Un Troll Y Jacob del Garden Retador, furia y Cruyak Un feo Ahí estamos, entonces vamos a ver aquí la brillante que está acá. Vamos a esta, esta, Vamos a abrir el siguiente sobre: Del osito. Osito, güey. Osito, que, güey? Sí. El osito, ¿quién puede que Esto me es que me encantó, Del osito, Estamos aquí Uy, con, el con el tercer eh, sobre: Suelo consagrado. Que. Clep. Clep. Clep. Gasy. No me voy a confundir con Gasa. Me mejor no. Telaraña. <ríe> de Moroni de eh, Vaquita, no vacata Y po... Pueglia. Pueglia. Pueglia No, es... po Pou... Pueglia. Pueglia. Pueglia. Pueglia. Pueglia. Pueglia. Pueglia Pueglia Oscuridad de... Cuando esta carta, oscuridad Entra en juego bajo tu control, tu ponente vota una carta En tu fase vigila una vez por turno Si controla tres o más carta de oscuridad Destruye este aliado, el aliado objetivo De coste dos o menos y, <risa> y, y, <risa> y <risa> un uh, ruidero de sangre única cuando este oro entra en juego desde tu mano puedes intercambiar su control con el oro que tiene el control de tu ponente ya no, el martillo, ya no y, y, y no, no, chiri ya la habíamos visto esa santo de diosito <risa> y torcer el alma no, no está mal ¿eh? viste, me van a salir pura mierda en mi sobra, man. ¿Puede que no? no, no sé. ¿Puede que no? también. Pero va bien. Y puede más que no que. Llevamos, llevamos dos mega reales y más tres? no tres. Llevamos tres sobre, ¿eh? Nos quedan todavía cinco. Sí. Eso. Gracias es por Tenemos que ir por la promocional con las cuantas mega reales. Ah, ya tengo. Y se, y se quedó. Ya. Vamos con más cartas. Vamos con más cartas. El árbol culeado sí, de nuevo. El árbol no. de nuevo. Caminar. To... Cam... Camina Tormentas. Mentals. Camina Tormentas. Jan Justen. Hana Luz. La brillante. Talisman. Luz. No, Sanadora". no. Cuando juegues este talismán, destiérralo. Busco una carta de luz no, tu y madre, y en tu Y ponlo en tu mano. <risa> ¿Y esto es? ¿Viene legendario? ¿Viene legendario? Sí, me sacaste cuatro azules. Pues bueno. Aquí vamos a. Oh, Toxicar es? mortal. No, es Toxicar mortal. Cuando juegues este talismán, destiérralo. Los aliados oponentes tienen fuerza 0 hasta la fase final. Y, y, y, ¡Ah! crear obsesión única, cuando juegues este talismán, destiérralo, juega el talismán bajitivo de coste 3, o menos de tu cementerio sin pagar su coste, luego destierra este talismán y... y... y... Y... y... OOOOH ¿El, cuando... EL mismo? ¿El mismo que saliste <risa> el Ya lo tenía Sí, ya lo tenía Pero sí, esa cuesta más ¿Esto cuesta más? ¿Más cliquita? Ah! ¡SOLOMON! Bueno Están las dos cartas, ya no voy a decir de nuevo que salió la le cambió las dos, weón. King, Kun, Chin, Changchen chan. ¿Está sin manos? Mira no tiene brazo Juan Martín es el brazo Y... Seratín eh, Cera, Y Santo, <risa> Santo, Santo Diosito eh, Santo Diosito Definitivamente el Martín no va a ponerlo <risa> no con harta brillante, no sé por qué tanto Ah, mira. no sé por qué Mira, esta, esta, esta güey, estoy diciendo un güey que te van a costar como 15 lucas No sé. Sí. Ahora, bueno, No, weón, bueno. está a mí Ah, ¿y Yo le quedo con el mazo, pues, <risa> Dale, ¿Cuántos sobres te quedan? Me quedan cuatro. Puta la wea. Sí, y vamos bien. ¿Cuántos Oye. legendarios quedan por opción? Cero. Cero, Cero. Cero pero, es imposible que sí, Cero. Cero. O sea otra Sí, un poco vale. El sobre, el sobre, el sobre, el sobre de cabrón se le gusta los sobres. Puede salir otro. No, puede salir No. Ya, no, es que no, se, no. Sí, puede, <risa> salir, puede salir otro ultra real. Eso es lo que me gusta Ahí. Bien. Dale. Y algunas eh, Vale. Mortus lingua. No. Tinariot, Timarios. No, no sé el. Kern, Lawson, el Raúl se fue indignado. <ríe> indignado igual. Lámina Expelet. Lugat, Melmod, el erabundo, el brillante. erabundo, la brillante. Sí, la brillante. Dicen tu fase vigilia una vez por turno. Si todos los aliados que controlas son luz de raza sacerdote y el caballero, puedes cerrar las últimas dos cartas de tu mazo castillo y ponerlas bajo un aliado de raza sacerdote que controles. Puedes jugar esas cartas como si estuvieran en tu mano <ríe> Por lo que hace el robo siempre Un orito. Un Ángel de las penurias Petar Blakigargen Cafar Y... Calzo Calza? Calza? Calza Algo así Algo así Es pues aquí que nos salió aquí El... No, no Lenguas Nos quedan tres sobrecitos para abrir todavía Creo que esto de verdad venía más cargado no te preocupes, no estoy grabando cómo haces mierda y el ya. sobre. Ahí estamos de nuevo con ascendente. He visto veces. Averico de bar... Barbiano. Teco, esto no lo había visto. Sí salió como no, 8 Sí. También. Furiel mayor. También, así? Clef. Tamara, la cuando el Enterrable. Cuando un oro entre en juego, si todos los aliados que controlan son de raza bárbaro, puedes robar una carta. ¿Sí? Un orito. La Calavera Gritona. Esta no me había gustado, ¿no? No. Calavera Gritona. Stivor de. Stiboric, Etcétera. <ríe> la Colmena. Y. Valdemar IV. ¿Sí? O oh, Id. Tal vez se llamaba Id. No me juzguen por mi ignorancia. ¿Este está lleno o no? ¿Vemos quedando. No estoy ¿Ah? ¿Qué me pueden ¿Qué, dale. <risa> Ya dale. Ya... Ya Suiji, un arbolito ahí. Eudamon, es como un mega. Un mega. Un mega. mega. Otra vez, Anilla. de oh, no de cristal. Dice errante en tu fase de vigilia. Una vez por turno, puedes poner un oro sin habilidad de tu mano en tu zona de oro pagado. Bonito. ¿Sí? Oh, no, no, no. Sarcófago de mantos. Negar conjuro. <risa> coraje infernal. Y camo no ya su Un chino. Mira, japonés. Bueno No sé, ¿me di un caja Un no. Es Samurai, así que... Uh, sí, murai, pero, <ríe> es decir, la raza Samurai, pero... Es de Japón, <ríe> Puede ser... ¿Y el último? Y el último sobre mío Para los... Ballena Ballena Pantera Ballena, bola, ¿verdad? Malak Kim. Malakim Albérico de Barbiano Impuku, Puko Otra vez Erelim Tamara, otra vez, ya la habíamos visto, y otro, otro. Pero Este no está revirtiendo. ¿Qué más? Nah. ¿Es el Nuestra este señora de Tin, y Ofanin, y Caminar la Umbra. Y, ¿Sí? y terminamos. Y un vamos, último. Vamos a mostrar las cartas que nos salieron. <coughs> que me salieron. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿Qué? Buena confesión Entonces, Tamara, que salió dos veces. Melmoth el árbol Melmos el Pasa rápido nomás Crear Obsesión Intoxicar Mortal Mega Real Tamara otra vez, como le dicho Calavera de Cristal Luz Sanadora Mega Real Hervidero de Sangre Solomon Solomon otra vez versión no legendaria Puoclia Y Oráculo de Romani Y Chingami Chingami, Con la Chingami ¡Ya, chao. ¡Los favoritas las cartas que nos salen! Bueno, nos vemos, chao cabrón ¡Tres besitos, tres besitos! ¡Mua, mua! a los perdés queridos? No, para el ganador de la carta emocional el ganador de la carta emocional por los ocho sobres más mierdas Porque El martil se, se, se, se, se, se salió todo, todo weón, Sí, para todo claro. ¿Puedo, ¿Puedo la sal? ¿La repartija. Ya no, no sé. sí, me tiraste todo weón ¿Cómo se abren estas mierdas? No puedo, no, weón, chica, weón todo, malo, Va, va, Mega real, listo. Bien mega real Gracias yeah. a los Tramoya Vamos. Eh, Gracias. a Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Grace O'Malley Gracias. Ah, la Muirdris <ríe> la... <tose> Y la brillante Mira te sale en el, sí, el oro eh, Talismán pide dos. Cuando juegues este talismán puedes desterrar cualquier cantidad de talismanes de tu cementerio Tu oponente vota una carta por cada talismán en tu zona de destierro Un horito eh, vi... No, tiene una J esa hueá es sí. Esa nuestra señora del team. Iván. Iván. Iván el trolazo. Dejamos la brillante al lado. Bien, bien. Oh, se hizo tirar. Ahora, obligadamente salen esto sobre una brillante. Ah. Sigamos, tiene un poquito de una brillante. Vamos, veamos. Lamia. Expellet. Timariot. Enricus Institor ah, Por el Emperador ya, las cartas, pues, Por el emperador Por el emperador hermano eh, Cita Deya Pie Buyan Impuku Ah este dragón ya lo vimos Sí eh, Inmunidad ya Se va a pasar Un orito Este no está No está bien. No creo que no Valk Cucarachas Ay pronto Y Abacun. A, a, a, a Akum eso. Vamos, ah. ah, dos sobres. Eh. Teniendo presión. Candidato. A la carta. Oh, se me hizo tiras de nuevo. ¿no? Candidando sobre... a los sobres más mierdas. Vamos, cabrón. Tenemos aquí a. Danza, acertijos. Kern. Bebedor de almas. Jamón Sugi Jamón. Jamón. Acacia de Temeré. Camina Tormentas. ¡Ay! Oh, ¡Ah este también salió, pues weón! Sí. Buen... Puta madre, pues arrepentela. Ese es nuestro amigo. Otro orito. Otro orito. Otro orito. Eh, un camello. Sí. Y de nuevo este bueno. weón. <risa> no, <risa> no sé cómo <risa> decirlo. Bueno. Sí, yo creo que ya me gané esa carta promocional Sí, con el golf, de la más cerquita Al menos, menos que se kill la otra Real ahora eh, va, va, ¿Pero ti también te salió una? No, me tiró por un lugar a Eh... John... Jan... John Wick. John, Staff, John <ríe> Eudemon... No... Eudemon, Digimon, wey? Vampiros de Seda... Soria, Grace... Tossetax... ¿Qué? Y... ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta también ya salió? Sí, ya también. Un oro. Almarada, Gárgola Vigilante y Tormenta de Murciélago Una mierda de sobre, güey. ¿Eso yo? Eso, eso nomás, que ya estaba. Ah, ya lo he visto yo, yo, yo, yo. Sí. ¿Recuerdan cuando dijeron que te iban a salir puros samurai? Ni eso, weón. <risa> no, vamos, vamos, vamos agregando ahí. <risa> vamos agregando la carta promocional. <risa> ya está que más bonito. ¿Qué han por sobre, cabrón? No eh, sitia de la piel. Giga... Este, buen Danza Acertijos Este Malakim Mortus Lingua eh, Brillante ¡Oh! Fairy, 1-1 Oscuridad qué? Una vez por turno puedes desterrar una carta de tu cementerio para que los aliados oponentes pierdan uno de las fuerzas hasta la fase final Una vez por turno puedes destruir el aliado objetivo de fuerza cero ah. Esto pues está bueno ah no me la juego un horito círculo de luz y tormenta vampiro y barca tormenta murciélago Un mancho se enfocó ahí ¿qué? ¿3 de cabrón? más? me gané esta carta funciona no pasa nada. Eh. eh, este... eh... este. Yamashishi. ¡Ah! ¡Qué bien, weón! Muroni. Grana de. A grano de mostaza. Stries Joseph Caro. Brillante. Oye, dos. Guay, Hija de Chacal. Si este talismán está en tu cementerio, puedes pagar dos oros para ponerlo en tu mano. Mira la mano de tu oponente y elige una carta de ahí para que. De ahí que no sea oro. Tu oponente descarta esa carta. No. ¡Oh! Uh, mega real. Lo repetía. Ya bueno. la vimos, sí, pero me me real. La, la se va, se va alejando, se va alejando. Alejando un poquito la promocional. La <risa> Caminar, la umbra, un orito, shotar, con de rojo. Bien, bien, bien. Estamos mejorando Esa es? ah, no, Mira, mira, mira, por, mira por, por los pechos, por eh. los pechos, weón, pechos, pues. weón. Ballena Pantera, Nocturlabio, Ambrosia, am, no, Ambrosio, Sugi, Eudemon, Krillit, el casaco. Ay, qué fea este Uy, weón. Pero Sombra, padre, mira, tiene 1-1. Ah, sí. uno, uno inmunidad, Carta luz cuando este aliado entra en juego o sea declarado bloqueador tu oponente destierra la primera carta de, de su mazo castillo cuando este aliado sea destruido, si fue declarado bloqueador este turno destierra al aliado al que haya bloqueado okay. ¿Eh? un oro ese no lo visto un poco este tipo barco lock oh no. hat hook y eso y ahora la última carta el último sobre que viene todo, todo, de todo, 11 cartas brillan. 11 cartas brillan. Por último, pero no menos importante: un dragón, <ríe> <ríe> <ríe> hamster, chip gana, gana. puco, grano de mostaza. Al Masik, Al Na, Al Na Este es el totem. totem. El totem, el totem. Oh, mira. oh, mira, Agua bendita. Mira, este Oro Errante. En tu fase de vigilia, puedes mover este oro a tu cero de, de tu zona de oro pagado para purificar la carta objetivo de un cementerio. Al comienzo de tu fase final, si tres o más cartas fueron purificadas, este turno puedes agrupar este oro. ¿Qué pone ahí? Con este. ¿La de Mano de hierro. <risas> Crear zombie. <risa> y este. Mía, y con eso finalizamos. Mía, ¿Por ¿Qué? Se ¿Por tener ultra real, pues weón. ¿A dónde que ultra real la weá? ¿Cuál? Ah, negro, la mierda. <risa> <¿Sí>? <risa> bueno, cabros, termina el video. Ya cabros, como pudieron ver, el Raúl se ganó la, la... carta promocional. La carta de consuelo. Sí, a, por, la, a los sobres más a mierda. A los sobres más mierda. Y a mí me salieron puras repetidas que ya habíamos visto, así que nada que decir. No, no, no, no, no, no, no. Ya, esta ya la vimos, ya la vimos, esta no, esta no, esta no, esta sí, sí, no, sí, no No un puro wifi Esta no es agua, esto es no. la nueva. De todo, de todo, de todas se sí, ha vuelto ahí, mira No, Martín, se ha vuelto ahí, mira La wifi Esta es la wifi La wifi Chavala cabros, cuídensela Dejala les salen buenas cartas también, chavala